De iba a hacer también un comentario, eh, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente, eh, bueno, pensé en el pacto, el pacto es en la enajenación, ¿no? El, el bebé se enajena a su mamá, por supuesto, esto es totalmente necesario, ¿no? Si el pacto no sucede, los dos mueren, las dos, la mujer embarazada y el bebé, etc. Y obviamente, hay muchísimas enajenaciones eh, que pueden ser tristes, pueden ser, no sé, no soy yo nunca he conversado, ¿no? Están, en mujer, en mucho menos embaracé, los dicen caer, ¿no? en lugares lo mismo que la depresión partes, etc. Pero digo, siempre es una cosa triste, bueno, en la enajenación es algo triste, pero esa tristeza no quiere decir que no sea necesario y, y a lo mejor hasta digamos, algo que lleva a algo mejor. No es hay que ser muy lo porque hay ciertos idealismos, eh, críticas idealistas en la enajenación que no en esta parte. Y eso es justo los formáticos con crítica, a los de Sanchez Usted lo que hace en Manofraxia, en general, todo esto, es un poco idealismo, y creo que es falso este argumento, pero tiene razón que existe el peligro, sí existe el peligro de convertir la, todos estos debates en, en idealismo. ¿No? Y el que lo ve muy bien es el propio Lucas, no, no sé si muy bien, pero el que ve el por los Lucas. Luego Lucas se va al extremo y el plano de que se conoce es el pero en ese, tiene razón en su autocrítica, como se ha visto en el de clase, cuando dice hay el peligro de ser más ideal que el en una radicalización de la crítica a la posificación. Y justamente esta idea, digo, no estoy de acuerdo con toda la autocrítica, porque insisto, que es como un talipú pierda de su propia aportación, pero tiene razón que hay que ser muy... es dificilísimo, digamos, decirlo de esta manera, ser maxista crítico sin convertirse en eh, Digo, tienen razón los dogmáticos o sea, ¿tiene que están en <ríe> el Tienen totalmente razón. Creo que incluso, digo que a Bolívar Chapría le pasó eso, esto lo ¿No? Que, pero no lo digo desde la guerra, es como está uno solo fino en una, una no entra en un materialismo barato, que es lo que hace el, mar, el marxismo dogmático, y tampoco el materialismo es que me, me gustó mucho cómo expuso este problema de Gershmit en que siempre trataba de explicar esto. Que es prácticamente muy imposible, pero se acaba imposible lograr eso. Es muy difícil, y más en esta sociedad. Seguramente en la sociedad emancipada, o según existe todo eso, acerca de lo de niños, para que no se sienten esa sociedad, como no lo no vivimos como vivimos materialmente esta separación entre lo espiritual no lo, hace, no lo creativo independiente, todo eso y lo físico como estamos separados, esencialmente en ¿no? esta, cómo está organizado, y solo en el tiempo libre podemos hacer o sea, una cosa creativa, lo que sea, en, en la fábrica, si hacemos eso, nos cogen de inmediato, incluso la universidad, todos lo sabemos que somos maestros, cuando si poseemos demasiado creativos, simplemente nos quitan puntos, ¿no? nos faltan el estímulo, etc. A lo mejor no nos cogen de inmediato, como el los que nos destinan también Entonces vivimos esto en el fondo casi igual, casi igual, decir, para el grupo de los obreros industriales a un a nivel económico más elevado, pero el obreros es, es el mismo. ¿no? también tenemos esta división del cuerpo espíritu para decirlo. explícitas de los Sánchez Vázquez son tres o cuatro en cuestionamiento de intenciones y dialéctica de la conciencia y las de Sánchez Vázquez son revueltas otro tanto es decir, hay algo sobre la literatura revuelta y una o dos eh, <coughs> observaciones sobre, sobre otras cosas entonces bueno eh, y sin embargo son absolutamente contemporáneos entonces, vamos, estoy viendo eso. Sea, parte parte de, de lo que estoy haciendo actualmente tiene, tiene mucho que ver. Entonces, si quiero asistir, te Para el siguiente coloquio. Te avisaré, ¿no? Eh, eh, porque, porque, porque el caso es que nosotros apoyamos eh, todo y lo que tiene que ver también con lo que sucede. Entonces, por esta hipótesis, ¿por qué te no, Sánchez Álvarez no quería eh, ver, Dime, como teórico, lo ¿no? apreciaba mucho como escritor y, y como persona porque en, en efecto, o sea, Sánchez eh, me vuelve a separado. ¿no? Todo el mundo, a todo el mundo le hacía caso, aunque fueran unas necedades, o sea, se tomaba el tiempo de contestar, en fin, era un tipo de que se que estar cerca de los jóvenes y que ahí se desenvolvió muy bien Sánchez Vázquez déjame decirte no era así al principio sí, Sánchez sí, sí. Vázquez era un sargento sí. mal encarado inclusive le se le fue quitando por los país y al final en efecto era alguien que se hablaba cuando se tenía hablar con todo el mundo en fin fue cambiando mucho pero, pero en fin eso se escribirá como parte de la anécdota ¿no? <risa> eh, eh, Aquí, a mí también me pareció que en un momento dado, en la lectura general de Gerardo Sánchez Vázquez, hay, hay esta quizás no crítica radical de este progresismo, o sea, de, esta, de, esta, de esta idea de que al final de cuentas en esta dialéctica histórica del desarrollo de las fuerzas productivas y de una subjetividad capaz de eh, canalizarlas hacia la cuestión de el socialismo, porque Sánchez Marquez siempre lo ha hecho, podría haber esta este de optimista. Pero pues Sánchez tiene varios estadios con respecto a esto. Al principio es absolutamente optimista y poco a poco, poco no es que se haga pesimista, pero va revisando con muchos más elementos todas estas posibilidades y yo creo que hacia el final tiene, que, tiene muy claro, o sea, no con la radicalidad del meyano, jamás, jamás. O sea, jamás se le ocurrirá poner el plan de emergencia, pero sí hay una, una actitud más capelosa, por lo menos, con respecto a esto, a diferencia de en general los teóricos o no teóricos, este, digamos dirigentes, eh, comunistas mexicanos, y ya no se diga los... los, los, los ¿no? Todas estas con las que Sánchez Vázquez tenía mucha interlocución, porque su hijo mismo, fito era parte de ellos, eh, pero que nunca marcharon en el mismo papel. Es decir, eh, sí hubo una izquierda mexicana que se fue completamente con la junta así decimos aquí, o sea, con, con el, con, con el, pues, vamos, el año de la democratización y ya abandonó por completo este, las ciudades Sí, Sánchez Vázquez. ¿no? Y, pero eso le dio ocasión de revisar a fondo. Alejandro reportó este, este, esta intervención, pues tiene dos en ese foro realmente muy rescatables de Sánchez Vázquez al respecto, en donde, digamos, con una actitud muy crítica con respecto al, al marxismo realmente existente, al socialismo realmente existente, eh, sigue sosteniendo... Pues ah, se dijo aquí, su necesidad, su posibilidad, eventualmente su alguien. bueno, yo tendría varias cosas que decir, pero me van a permitir, Lizahaya, eh, quiero hacerte algunas preguntas, porque no tengo... a ver, Yo me dedico a la estética de la teoría del arte. Entonces, eh, con tu. Perspectiva tengo un poco de conflicto, es decir, no sé si lo haces desde estudios culturales, desde antropología, desde sociología, desde filosofía, pero lo que está claro es que tú tomas una categoría que es estética en Sánchez Vázquez. Y en la estética y en la filosofía del arte, muy bien nos advertía Schlegel, pues muchas veces o, hay, o falta filosofía o falta arte, ¿no? se corre ese peligro de, de pecar en lo uno y en lo otro. Entonces eh, hay una serie de cuestiones. Eh, que tú mencionaste que a mí me generan un poco de conflicto, el primero ya lo mencionaba, el eh, profesor en el sentido de que eh, el uso de los conceptos moderno, contemporáneo, vanguardia, eh, arte latinoamericano, me parece muy reductivista, en el sentido de que eh, tu intención es analizar prácticas artísticas latinoamericanas a partir del concepto de socialización de Sánchez Vázquez. Y por lo menos lo que nos has presentado aquí bueno, es lo que presenté en este momento vale. en un momento de tu intervención eh, me da la sensación que confundes interacción con la obra de arte con sociabilización entonces tú decías eh, cuando el público va y toca botones y, se, y habla y se relaciona con la obra de arte eso es una sociabilización de la obra de arte eh, eso es interacción con una pieza artística que no necesariamente implica una sociabilización en el sentido de Sánchez Vázquez que implica una reflexión y transformación de la realidad eh, entonces yo ahí tendría la pregunta de eh, por qué mencionas como ejemplo la sociabilización la interacción con la obra, por un lado eh, por otro lado cuando hablas de Sánchez Vázquez eh, mencionas a algunos de los artistas que eh, habla y obviamente pues el más evidente es Joseph Poise eh, y sin embargo Poise es todo lo contrario de eso que tú planteas el interés de Sánchez Vázquez por Boes es justamente, por un lado, Poes participó en la guerra, o sea, es un hombre de práctica. Y por otro lado, declaraba que todo ser humano es artista y que toda obra de arte es una, que toda acción es una obra de arte. Entonces, eh, justamente eh, yo creo que el problema de la sociabilización no tiene que ver con el de la interacción, sino con el de la educación del público cuando Joseph Beuys era profesor por ejemplo, que es uno de los, de los artistas que Sánchez Vázquez más trata en, en, cuando hace algunos artículos de estética, eh, empezó sus clases, eh, casi yo diría que cambió radicalmente el modelo de pedagogía, de arte que, estaba, eh, que imperaba en aquella época. Entonces yo creo que es una cuestión de, más de interacción con la pieza artística, de eh, educación del público eh, más cuando, eh, como bien señalaste en un momento se ha aglutinado como arte contemporáneo la desmaterialización del objeto artístico la autorreferencialidad o lo, el difícil acceso a ciertas obras para el público del arte contemporáneo entonces a mí sí me gustaría un poco que me hablaras de ese concepto más de socialización no entiendo por qué cuando lo querías explicar eh, lo, lo llevaste más al terreno la interacción con ¿no? la obra no, eh, realmente eh, es lo no, que o sea, es que Sánchez Vázquez uh -huh. se enfoca en la fase del consumo ¿no? eh, del consumo de la obra de arte para hablarnos de esta pot potencialidad que tienen ciertas representaciones eh, de arte contemporáneo años de eh, digamos, cooperar uh -huh para el cambio del estatus de la obra de arte y, y, y con ello permitir digamos, una democratización en la participación del público ¿no? al intervenir, ¿no? al eh, formar parte de la obra, ¿no? porque ya con su, su interacción, el público va, va digamos, a dar un resultado eh, este, de la obra, lo, lo va a modificar va a formar parte entonces, de este proceso creativo obviamente con este, pues, lo, el planteamiento que el propio artista ¿no? las posibilidades de libertad de participación que el propio artista genera desde un comienzo ¿no? entonces, esta es la idea que tiene Sánchez Vázquez de la socialización de la creación y tú uh -huh. ¿y cuál es tu idea al respecto? Pues yo pienso que es obviamente es una crítica en el sentido de que el capitalismo niega, niega esos espacios de creatividad. Entonces, los niega, o sea, cuando consumimos, cuando consumimos las obras de arte, este, eh, esta forma tan especializada, en que solamente los conocedores entienden, descifran y entran en diálogo con, con las obras o con estas manifestaciones, estas prácticas. Eh, ¿sí? Ya no podemos digamos, como dialogar, no entendemos bien qué está pasando. Este, toda esta historia del, del arte, ¿no? de, de, de entender cómo eran estos objetos, y ahora el arte contemporáneo tiene hacia la conceptualización, o la acción, o la práctica. ¿sí? Eh, sí, por eso, digo, Hoy en día sigue siendo todo un enigma eh, eh, las formas de arte contemporáneo, ¿no? los mismos críticos en un momento, eh, en un momento dentro de esta tradición de los años 60, no sabía muy bien cómo, o sea, con qué elementos teóricos entrar hacia el arte contemporáneo, ¿no? Eh, digo, sí es una materialización, pero tiene, tiene parte de, de verdad, ¿sí? Entonces, es por eso que veo, digamos, que usted, al contrario, la fase de producción, este, también se da a través de las relaciones sociales, ¿sí? eh, podemos escapar, digamos, como de de estos aspectos este, que nos cosifican ¿no? sino que se generan, generan eh, la creatividad entre los artistas sus prerrogativas sus planteamientos yo te pregunto esto porque yo por ejemplo pienso en la definición que hace Adorno de una obra de arte de la ley. de como lo social es aquello que niega lo social y como el propio Adorno eh, señala que entre más enigmática sea una obra más efectiva y más auténtica Hacer, por ejemplo, eh, en eso se basa con una serie de acomodaciones la crítica que es de la estética de la recepción de hace ya usador, por ejemplo. Eh, curiosamente, en las prácticas artísticas actuales, no voy a decir contemporáneas porque no me parece un término adecuado como agamemnon, eh, yo creo que desde todavía vigente de esa crítica que hacía ya usador en algunos casos, me explico. Una pieza de arte que pretende ser crítica y activa políticamente, social, con un, pro, con un problema concreto. En el que hoy en día el espectador o toca botones, como tú dices, o le está tomando una foto con el móvil, con el celular, a la obra, pero que no genera un espacio de reflexión. Eh, eso hace que la obra, por mucha intencionalidad que tenga el artista, de generar un espacio de sociabilización, pierda ese tipo de potencialidad, porque lo que está generando es un público de turismo del arte, no de pensamiento a través del arte. Bueno, hay, hay, hay una, una experiencia de las, de, de, de las vampires, ¿no? de las pantallas del de, de siglo XX, ¿no? y lo que podemos ver, incluso o, o, de su yoga en su uh -huh. teoría de la pantalla, son la dirección clásica, de su los años 70, que prácticamente las vanguardias han perdido su capacidad ¿sí? eh, de, de resistir a la absorción de sus propias ideas. Críticas, ¿sí? Es decir, la, la sociedad, ha, la sociedad el capitalista ha generado la capacidad de absorber en forma permanente la crítica hacia ella. Pues eso, ¿no? Y eso, eso nos ha demostrado la, la, la, digamos, la, la historia de las vanguardias. ¿no? Entonces, ¿pero qué significaría eso? ¿Significaría eso entonces eh, eh, renunciar ahora a cualquier intención de, de ser todavía crítico? Sí. hay que buscar, hay que buscar en qué manera. Yo creo que no es tan fácil. es que tiene el control de los sí. mecanismos es decir, sí, hay en sí. que hacen hombres efímeras que no se pueden comprar ni el de. Sí. Sí. o que no sí. se o que no se cobran o la animación de avance o hace sea, que, que eh, ciertos elementos todavía o se que la, el, la travesti es que hay que conocer mucho de lo que se ha hecho y de las críticas eh, para desde el arte eh, poder Hacer una búsqueda a veces más complejo con el producir la obra de arte. Eh, yo te digo porque yo, de estas cosas, de pensar, eh, eh, yo en concreto me gusta el tema de la conciencia histórica a través de la, y en países como los nuestros, pues es, es algo que es muy recurrente. Bueno, hay una experiencia en el pasado, yo en mi propia ponencia, de la noche, fue el, fue el, es de los años 60, finales de los años 60, con mucha, mucha influencia sobre eh, el 68 de París, ¿Sí? ¿Sí? La, la experiencia de la internacional situacionista, sí, sí, donde pero... prácticamente se llegó a prohibir a los miembros de la internacional situacionista, sí. aunque los eurinobécanes eran de carácter artístico, se prohibió de entenderse ellos mismos como formatistas. Es decir, el intento, el intento de apropiarse, ¿sí? para cambiar, ¿sí? apropiarse para cambiar la vida cotidiana ¿no? de los consumidores, de los consumidores manipulados. Eso sí es una, sería una, una experiencia una sí. diferencia yo creo que eh, Sánchez Vázquez en realidad está apuntando a la potencialidad que tiene ciertas prácticas y como bien dicen, pues, las prácticas eh, pues, artísticas ¿no? tendríamos que revisarlas caso por caso ¿eh? porque eh, pues, digamos, tienen por menores ¿no? y los resultados que genera esa práctica y las relaciones que genera con el público pues son específicos pero yo pienso que eh, esta, digamos, como generalización de ver el potencial transformador, ¿no? Eh, como el estatus de la obra y la, la posibilidad que tiene el artista de contribuir eh, de, de, de ser, ser, digamos, parte de una praxis, eh, lo, es lo que usamos Sánchez. sus más... Pues justamente, y perdón, con esto termino, lo que se da a Randy, eh, es un ponencia sobre Sánchez. Isidro La razón, no solamente porque era poeta, sino desde mi punto de vista, la razón por la cual Sánchez Vázquez parte de su reflexión filosófica de la estética no se dedica a otras cosas pero sobre todo desde la estética es porque la estética por definición filosófica le viene perfecto para su noción de praxis tú hablabas de la subjetividad y la objetividad la estética reúne las dos cosas la sensibilidad que es algo subjetivo y el conocimiento que debería ser algo objetivo entonces eh, no es aleatorio o sea, no es una cosa casual que su contacto con la estética, o sea su proyecto es estético Luego derivan reflexiones éticas, en otros, en otros, bueno, pero desde su práctica, desde su reflexión, no es el único caso. En Latinoamérica hay varios, hay una incómodidad entre ellos, que es otra cosa. Pero en, en el caso colombiano, eh, Rafael Gutiérrez de por ejemplo, es uno de los filósofos que más se interesa por ese tema. Y él, ya mañana hablaré un poco de ello, él lo hace a partir de la, del concepto de mediación en Género. De cómo eh, durante muchos años en la estética se ha utilizado ese concepto para hablar en eh, Dukak, en Hauser, o bueno, en otros autores que hablan de la interpretación social del arte, se ha malinterpretado o se ha tergiversado en, en autores que han recibido esa tradición. O sea, quiero decir que la estética es el lugar privilegiado para una reflexión en la que se incluye la praxis, en el sentido de práctica y teoría, eh, porque justamente eh, la estética está planteada de esa manera, desde su origen, desde su origen en, desde el 19, bueno, eh, lo que yo creo en el fondo es que en Sánchez Vázquez el interés por la estética surge desde por un lado de su experiencia subjetiva como poeta, pero también desde su necesidad de un concepto de praxis que aúne las dos cosas, lo subjetivo y lo objetivo. O sea, no es, porque tú hablabas de uno de los elementos de eh, la posición privilegiada del arte, pues evidente, porque eh, él mismo lo veía como el germen transformador. Yo creo que también es una cuestión no contextual, pero sí local, que que hay, hay una ilusión, ¿no? Eh, toda, todo fracaso viene de una ilusión, primera. ¿En la aceptación, Yo lo que creo es que sí que hay un diálogo entre intelectuales con contradicciones a lo mejor más europeas. No sé, eh, yo creo que se intenta a veces negar ese diálogo, eh, porque se tiende a creer que eso eh, fomenta una visión eurocentrista o colonialista, pero yo creo que recuperar el diálogo con contradicciones europeas puede ser algo positivo cuando se habla de actualidad, de cosas con la teoría crítica. que eh, en eso, Sánchez fue este es muy visionario, de, promovió muchísimo la divulgación de escritos de, de diferentes, o esa antología por ejemplo de, de es clásica, o sea, el, fue durante muchos años el único referente que se tenía de, de, de muchos textos de, de estética en español, o sea, teniendo en cuenta, entonces yo creo que el, que el tema de la educación del público no solamente lo que él escribía, sino de la divulgación también es fundamental. Thank <laughs> you. aquí. Y nos vemos a las 5. Y la noche si saben, ¿no? Va a haber la comida para la cena. En la casa universitaria... No sabemos dónde queda. En la calle de Alcohol. Bueno. jueves. No la misoteas, sino la otra. saben ustedes? Sí. Te Claudia, te para ah, los que bueno. a ah, la escena, nos vemos aquí a las que terminan a las 8, al transporte y dos, que alguna va a ser el de La dirección específica la la tarde. ya veo de la casa universitaria y todos se ponen hacer viajes Así, y un anuncio importante para los no aceptas se llama, ¿no? Eh, que no renuncian al 12 eh, aquí a diferencia de la una de la, en la casa nuestra es esta si permitido consumir alcohol claro no, que si esta pumbieta paga la cena, que no paga la alcohol entonces si quieren y tampoco hay el mano ahí si quieren consumir una cera un tequila una cera de o algo que no está por ahí debe ¿no? sí, de haber ojos no hay que pero son bien no hay. entonces tanto por la la burguesa y su esposa, positivista y historicista como por el materialismo unitario. Su construcción, como se dijo, se realiza bajo las determinantes teóricos y del materialismo histórico, cuya articulación con la organización del presidismo y el carácter mesiánico que caracteriza su pensamiento se resuelve en un concepto absolutamente original y de la revolución que lo Aun cuando ya en sus trabajos juveniles puede ubicarse el esbozo de su concepción definitiva, la primera manifestación explícita de este uso crítico del concepto de revolución se encuentra, paradójicamente, pero no, no es tanto, en un trabajo de 1921, eh, para una crítica de la violencia. Eh, si nosotros pensamos en una historia siempre en progreso, podemos decir, es que no conocía el materialismo histórico todavía, todavía no leía Lucas, todavía no era marxista. Sin embargo, hay que leer el trabajo para una crítica de la violencia, violencia con esa clave, porque entonces van a salir cosas muy interesantes. En donde, después de examinar las limitaciones doctrinarias de las escuelas de interpretación de un naturalista y un del derecho, la primera conclusión a la que arriba es que el derecho y la justicia son antónimos. Donde hay derecho, hay Estado, pero no hay justicia. De modo que la justicia es una categoría propia de las sociedades sin Estado, ya sea las que florecieron en el curso de la infancia y de la humanidad, o las que será la sociedad sin clases, a la que únicamente podrá accederse mediante una profunda condición revolución revolucionaria. Ya en estos señalamientos podemos encontrar la crítica radical del concepto moderno de la revolución, el que sea cual sea su vía de constitución, la conquista, el contrato o la guerra de liberación, siempre se resolverá en un nuevo ciclo de estados de derecho, es decir, un estado de cosas en el que no impera la justicia porque ésta únicamente es el efecto de una promoción social o de un tipo de violencia que no funda el derecho ni conserva el derecho, sino establece la justicia plena. Benjamin, o sea, ¿De qué otra manera se puede hablar del socialismo? ¿De qué otra manera se puede hablar de la emancipación, si no es desde una posición que afirma que solo habrá justicia cuando no haya Estado? Por eso yo quiero insistir en que aún sin conocer el materialismo histórico de manera directa, esta formulación es plenamente materialista histórica. Benjamin asocia este segundo tipo de conducción social a una clase de medios históricos cuya marcada condición alegórica hace un tanto oscuro su sentido, siguiendo a George Sorrell, postula la huelga general revolucionaria, en ocasiones la llama huelga general proletaria, en oposición a la huelga general política, con un modo medio puro, no violento, pero enfáticamente revolucionario para alcanzar la justicia en una futura sociedad sin clases. Por lo que respecta a las luchas de clases, señor Benjamin, bajo ciertas condiciones hay que considerar sin duda la huelga como un medio puro. Un medio revolucionario puro, de acuerdo con Benjamin, genera una empresa anárquica, así dice, en donde la revolución se presenta bajo una concepción moral que se plantea como objetivo la destrucción del poder del Estado, no para reconstruir otro sino para establecer las condiciones de existencia de una sociedad sin Estado. Cito a Benjamín mientras que la primera forma de suspensión del trabajo, la huelga general política, es ya violencia por cuanto causa solamente una exterior modificación de las condiciones de trabajo, la segunda, la huelga general proletaria, carece de violencia, es decir, es un medio puro, pues esta no se da con la intención de reanudar el trabajo nuevamente tras obtener posesiones exteriores junto a concretas modificaciones de las condiciones de trabajo, sino con la decisión de reanudar un trabajo completamente transformado, uno no forzado por el Estado, un cambio radical que este tipo de huelga no provoca, sino que solo consume. Aquí también hay una crítica a la sociedad pero a la socialdemocracia de su tiempo y a la nuestra yo creo que habría que ponerlo en esa perspectiva con ello, nuestro autor procura establecer un contraste mítico entre aquella forma de violencia que produce horror y sangre y cuyo motivo es básicamente la venganza o la fundación y conservación del poder que llama violencia mítica y una forma de violencia propiamente fulminia que ni crea el derecho ni conserve el derecho, sino que abre la puerta a lo que Benjamin llama la conversación. Esto es, la fundación no violenta de una verdadera comunidad humana. De esta manera, esta revolución, que se ilustra hoy, en este espíritu con la figura alegórica de la violencia divina, rompe el círculo de las revoluciones históricas que en su momento han fundado un nuevo derecho, destinado a su eventual decadencia bajo esta última figura, es decir, la interrupción del ciclo histórico, se esboza ya un nuevo concepto de revolución en donde a un acto destructivo no sigue un acto constructivo, sino una nueva época histórica. Posteriormente al ensayo para una crítica de la violencia, ese trabajo sobre el concepto de historia en donde Benjamin concreta su propio concepto de revolución que únicamente adquiere su sentido pleno en oposición dialéctica con los conceptos modernos y materialista vulgar, de manera que no es posible abordarlo sino a través de su articulación, de una articulación negativa. Ello implica romper el círculo vicioso en el que se conciben las revoluciones políticas, el que opone mecánicamente lo viejo, estado de naturaleza, antiguo régimen, dominio colonial, a lo nuevo, conquista, pacto social, independencia. Y en consecuencia, hace preciso someter a crítica y finalmente a romper los conceptos moderno burgués y materialista vulgar de historia y progreso. Lo que, por una parte, representa una empresa de deducción crítico-categorial de claro perfil histórico-filosófico. Por eso podríamos llamarle histórico-filosófico al asunto. Pero por otra, abre y desplaza el horizonte de la discusión hacia ámbitos de orden teológico, Especial, específicamente mesiánico. Para evitar los equívocos, es preciso adelantar desde ya la conclusión de que en Benjamín lo mesiánico es lo específicamente revolucionario, mientras la revolución es el objetivo y fin de toda redención, sin que ello implique el abandono del materialismo histórico, sin una revolucionaria y audaz reinterpretación del mundo. Desde sus inicios, la modernidad dado a su concepto de revolución un giro eminentemente histórico-filosófico y ha privilegiado sus aplicaciones histórico-narrativas, sobre todo asociadas estas a eventos de orden político-jurídico cuya sucesión temporal dará algún día con la fórmula de la paz perfecta. Dicho concepto de revolución es absolutamente solidario con el del progreso, ya que la modernidad entiende como tal el continuo perfeccionamiento de las instituciones. Esta sucesión implica concebir lo histórico como una cadena de eventos que se desplazan en una flecha del tiempo que se dirige siempre hacia el futuro bajo la forma de un continuo y en un espacio homogéneo vacío. En este, las revoluciones son eventos que pueden llegar a promocionar profundamente ciertos estados de cosas pero finalmente, no son sino un momento de la incesante marcha de la hacia sus filosofías. Esta idea afirmativa de la revolución es la que empata plenamente con las posturas historicista, positivista y materialista vulgar, y con la concepción progresiva, evolucionista y mecánica de la historia. Cito ahí, al historiador que quiera vivir una época, usted le recomienda que se quite de la cabeza todo lo que sabe del curso sucesivo de la historia es un procedimiento de compenetración. Su origen es la negligencia del corazón, la sed, que desespera de arruñarse de una imagen histórica auténtica que relampague en un instante. Los teólogos medievales la consideraban el fundamento de la tristeza. Flaubert, que la había conocido, escribió, pocas personas, cita Benjamin Flaubert, Pocas personas podrán adivinar cuán triste fue preciso encontrarse para poder resucitar cantar. Hasta aquí Robert dentro de la historia. La naturaleza de esta tristeza se esclarece cuando se pregunta con quién se compenetra el historiador historicista. La respuesta suena inimitable Con el éste. En contraste, tanto con la tristeza asedia del historiador historicista como con una compenetración con el vencedor que cada vez resulta más ventajosa para el año. Los conceptos benjaminianos de, de historia y por lo tanto de de revolución no son positivos sino críticos. Nombran una conmoción social de índole totalizante y radical que interrumpe el curso continuo de la historia. No sitúa la lucha revolucionaria en un tiempo fuera del tiempo, sino en un pleno y radical tiempo de la hora. Finalmente, no representa la prevención de nuestros nietos en el futuro, sino de las generaciones de vecinos en el pasado. Esto es posible, porque Benjamin consigue todo el pasado histórico de la humanidad como una catástrofe cuyo desarrollo continuo no ha dejado de acumular escombros. pero cuya superación implica un radical esfuerzo de rememoración-acción rememorar no es sólo ponerse a evocar, rememorar es actuar también en el presente, rememoración, acción revolucionaria, dice el nombre de las generaciones de vencidos. La revolución debe hacer saltar el mecanismo de dominio conforme al cual existen y han existido hasta el presente vencedores y vencidos, opresores y oprimidos, ya que la transformación radical de la sociedad y el fin de la explotación constituyen un salto fuera del continuum de la historia. Cito, Benjamin, la conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción. Esto es importante, no es un plan, no es un, una cosa que se tenga establecida de antemano, es la acción misma que nos va a decir cómo actuar y dónde. Va a tener, en esa reestructuración de la una ley que en el momento de la acción se va a convertir en una fuerza mesiática. Este salto, el pero es efecto de una interrupción mesiánica del proceso histórico, única posibilidad de poner fin a la catástrofe y preparar el advenimiento de una sociedad sin clases. Eh, aquí, Benjamin usa la, la, la metáfora de la locomotora, todavía más, está pensando en esa locomotora que nos lleva a toda velocidad hacia el progreso, cuando lo que hay que pensar es más bien en aplicar el camino, ¿sí? y hacer saltarlo, con todas esas vías que nos llevan, al final de cuentas, a la catástrofe que ya conocemos eh, desde siempre. ¿Qué significan este salto y aquella interrupción mesiánica? Es materia de interminables discusiones. Sin embargo, Intentar comprenderlas implica asumir que, cito aquí a Susan alumnos, como escritor judío, Benjamin era un hereje, y que el mesianismo al que se asocia su concepto de revolución es completamente compatible con los postulados originales de Marx y el materialismo histórico, en tanto existen suficientes elementos a lo largo de sus escritos para identificar al Mesías con la clase oprimida cuando combate, y a la revolución, una revolución proletaria gracias es importante de manera que bueno yo tuve la, la, la, la suerte de haberme formado en una universidad que algo de esa herencia todavía tenía aún cuando empecé a estudiar durante la dictadura por eso quiero pensar en relación con situaciones latinoamericanos una rica tradición en América Latina que trabaja implícitamente con categorías frankfurtianas. No se trata de seguidores ni continuadores de un canon, sino de un pensamiento en el cual se pueden advertir tensas las líneas de continuidad. En el caso de Franz Hinkeramen, nos encontramos con un desarrollo propio en el cual se percibe la presencia de una herencia transformada, desplegada, recreada. Se trata de una continuación heterodoxa también de Marx, como lo fueron los exponentes de la denominada teoría crítica. Pero en lugar de buscar esa continuidad por el lado de las ciencias sociales o del propio marxismo, entendemos que hace falta retroceder y ampliar la mira para ver el nervio de esta tradición, para captar su foco. Y una pista importante de su especificidad, especificidad radicaría, a mi juicio, en la forma en que se ubica en relación con la modernidad, o más precisamente, en la que problematiza la secularización moderna. Problematización en la que es central la referencia a la matriz sacrificial del mito del progreso hecha por Walter Benjamin Quizás para comprender cabalmente este posicionamiento haya que arrancar desde otra lectura, también heterodoxa y marginal, por la represión ideológica a la que ha sido sometida. En efecto, fue Baruch Spinoza, quien tempranamente utilizó la fórmula de lo teológico-político para llevar a un terreno conceptual una crítica que se propagaba ideológicamente en los bordes de las escuelas consagradas. En su tratado teológico-político, publicado clandestinamente en 1670, Spinoza, tal como lo predicaban sectas y poetas plebeyos, asocia a la religión y a la política, o mejor, a la falsa religión y falsa política, al denunciar la complicidad entre las que llamará supersticiones y el régimen monárquico, esta relación que hace que los hombres luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación. Nada muy alejado del famoso dictum marxiano de la religión como opio de los pueblos, que supo recoger una amplísima tradición raramente reflejada por los historiadores, que en distintas lenguas cuestionaba la existencia del cielo y del infierno como algo fuera de esta vida, y por ende la legitimidad de las estructuras del poder. Incluso el augurio de un cambio social transcrito en clave religiosa, donde la resurrección de Cristo y la comunidad de la tierra eran estrictamente intercambiables, fue un elemento común a la discursividad revolucionaria de buena parte de las sectas que pulularon hasta el siglo XVII cuando, después de todo, se abrió paso el terminador de esa revolución en una operación de neutralización típicamente burguesa. Ahora bien, semejante poder teológico político requería una crítica que era ontológica y política al mismo tiempo, cosa que Spinoza había iniciado en su ética al predicar como atributo divino la mutua potenciación de los cuerpos como poder colectivo y como inmanencia de Dios respecto al universo. La indispensable crítica a la trascendencia desmontaba, a juicio de Espinosa, el decisionismo, la moralina y el misterio con que se arman las interpretaciones teológicas que infantilizan a los hombres. Y en ese libro escandaloso que es el tratado teológico-político se propone no secularizar lo religioso, sino marcar el abuso conceptual en que incurren quienes sobre pretexto texto de interpretación convierten los preceptos prácticos de los textos sagrados en superstición y espudia. Hacer la crítica de la teología y predicar la existencia de un Dios no trascendente sin embargo no convierte a Spinoza en ateo, quien por el contrario denuncia a la codicia, a la consagración a los honores y el placer como el verdadero ateísmo, Mientras sostiene mandamientos como el amor a Dios y el amor al prójimo, legibles en el plumido de otros textos sagrados e incluso en la propia antiteología política de esa modalidad de la sustancia que es la multitud democrática. La cautela de Spinoza en este punto es una atención a la condición humana, es decir, a la constancia con que se presenta la incertidumbre en la vida, que no es un problema que pudiese ser abolido de una vez y para siempre mediante la educación o el progreso del conocimiento, pero sí es un problema de la crítica, y de hecho ese es el método con que abordan las escrituras. No podemos dejar de pensar este texto en los albores de la modernidad como si mantuviese una secreta cita con otros textos que enjuician a la propia modernidad cuando ésta parece haberse realizado. La forma de estar ubicado en relación con lo moderno es lo que nos llama la atención de Spinoza y es precisamente lo que hoy nos convoca, cuando la quinta esencia de lo moderno no parece ser otra cosa que una especie de metabolismo del capital por el cual reaparece el culto a la mercancía con toda su potencia humana. Hay una lectura contemporánea de la modernidad, consecuente a mi juicio con esta problematización de la idea de secularización. En un soberbio análisis de Frans Kinkgelamert se reivindica, como iniciado por Marx, un programa de crítica a la religión, que no se asienta tan solo en la mirada a esta como opio de los pueblos, sino más ampliamente como el señalamiento de un reencantamiento del mundo con otros dioses. Según Kinkgelamert, más allá de la pretensión beberiana de ver a la modernidad como la época en que los dioses se levantaban de sus tumbas como poderes impersonales, el mundo moderno no es un mundo secularizado, sino un uno en el que el humano es desencantado, en el sentido de despreciado, para poblar de falsos dioses terrestres al mundo. Es la inversión completa de la verdadera religión de Spinoza. La crítica de la economía política de Marx arranca con este dictamen inequívoco para la Lama, con su imperativo categórico que manda liberarse de los dioses que usurpan la libertad al ser humano. Decíamos entonces que hay una forma de ubicarse en relación con lo moderno o más particularmente de problematizar la relación modernidad-secularización, que incluye como programa de la crítica a la teología política un paso no circunstancial por la crítica de la economía política, es decir, de aquella ciencia que ha ocultado nada menos que el fetichismo de la mercancía. Que la salvación está en el mercado, que no hay liberación fuera del rito sagrado del capital es la renovada caída en la tenaz superstición que convierte a los hombres en esclavos voluntarios, separándolos de su potencia. Y como en el judío maldito de Amsterdam, no empezó pesimismo sí mismo en este descubrimiento, porque todo el énfasis está puesto en señalar que la filosofía y la política pueden, en las condiciones adecuadas, sacarnos de ese destino de infortunio. En un escrito de los años 20, Walter Benjamin bosquejó, antes incluso de su contacto con el materialismo histórico, la articulación entre capitalismo y religión, complejizando considerablemente las conocidas coordenadas beberianas. En efecto, allí Benjamin planteaba que no es tan solo como en el análisis de Weber que el capitalismo se benefició del cristianismo, como un parásito, dice, sino que es inmediatamente un fenómeno religioso. Comillas hay que ver en el capitalismo una religión, es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones, suplicios, inquietudes a las que daban respuesta antiguamente las llamadas religiones. El texto es Capitalismo como religión, es un, un borrador. La religión del capital, según Benjamin, es puramente cultural, pura exaltación, sin teología, sin dogmática, del dinero como objeto de adoración como ídolo que encarna un espíritu perverso, Como culto, el capitalismo es culpabilizante, dice Benjamin, y no expiante, al punto de que su tendencia es universalizar la culpa, hacerla total y sumir a los hombres en un estado mundial de desesperación. Benjamin no desarrolla estas agudas intuiciones, solamente apunta los pasos por los que debería pasar su demostración, que sirven como pistas para seguir su razonamiento. Quienes se detienen en la fenomenología de esta forma puntual de adoración al ídolo dinero, tan evidente hoy en día, y en el mecanismo de culpabilización universal, no explican, sin embargo, en qué radica la ligación interna entre todos estos fenómenos paraventales. ¿En qué sentido el cristianismo se convierte en capitalismo? Parece, en efecto, una agenda o un programa de investigación que Benjamin aborda fragmentariamente, incluyendo aspectos de esa especie de epistemología de la derrota de las energías utópicas de la modernidad, una peculiar gramática interna a nuestro pensamiento y discurso, difícil de disolver porque en su construcción estamos concernidos a niveles muy profundos. Teniendo en cuenta las referencias del texto a Simmel y a Weber, a Landauer y a Nietzsche, Benjamin parece ir fragmentos dispersos de esta agenda, como un laberinto de la modernidad tardía en la que para orientarse hay que llevar en una antorcha la demoníaca ambigüedad de la palabra culpa, deuda, y en la otra la muerte de Dios, gracias a una comprensión única de la mutua traducibilidad entre lo político y lo tecnológico. El tema no lo abandonará. Para 1935, ya en asunción de una identidad comunista, y antes de las tesis sobre el concepto de historia, Benjamin analiza otras formas de secularización, como la pérdida del aura tradicional proveniente de la litúrgica religiosa en el arte figurativo, que tiene implicaciones sociales y políticas concretas. Explica la neutralización de las contradicciones clasistas de las masas, gracias al efecto de satisfacción estética que le ofrece la guerra a una sensibilidad social modificada por la técnica. Para Benjamin, el tránsito a la industria cultural hizo con el arte algo que va mucho más allá del arte. Al conmover lo tradicional, proveyó un sentido de la igual que es isomórfico con la mercantilización de la fuerza de trabajo. En el mismo movimiento, restauró cierto halo de autenticidad con el culto al arte mercancía, las personalidades y los objetos de consumo masivo. Esta supuesta secularización fue muy pródiga a los fines políticos del fascismo y a la religión del capital. Verdadera autoalienación de la humanidad de los humanos, puestos a gozar estéticamente con su autodestrucción, que aceptan la guerra y el orden en que se inscribe como inevitable. Podríamos decir que no es la secularización, entonces, lo que le preocupa a Benjamin, sino al contrario, el efecto mítico mágico de lo religioso antimesiánico, asunto que recién desarrolla acabadamente en de sus tesis de filosofía de la historia con su interpretación de la matriz artificial del mito del Congreso presente a su juicio, no sólo en las formas conceptuales de la cultura, sino también en las políticas, incluidas las de la socialdemocracia y la izquierda. Aquí la explícita y muchas veces incomprendida articulación entre teología y materialismo no funge como clave religiosa, sino como iluminación crítica. Algo de esto sabían los autores de la dialéctica del iluminismo, quienes bajo el influjo de las tesis calificaron la ingenuidad complaciente al relato progresista, señalando al mito en las entrañas de la autocomprensión moderna del mundo. Decimos que Benjamin introduce este punto de vista brutalmente en las tesis, casi rompiendo los límites del discurso filosófico, con su alegoría del ángel de la historia y su rehabilitación del horizonte escatológico de la redención. Estos elementos efectivamente ajenos al progresismo moderno le permitieron predicar que la marcha del progreso es catástrofe para los oprimidos. Continuidad engañosa que los historicistas forjan a partir de una imagen teleológica y homogénea del tiempo, el progreso solo sirve para aplastar la memoria de los vencidos, introduciéndoles el conformismo y la empatía con los vencedores en nombre de unas abstracciones relativas al futuro. Su éxito es tal que no solo oculta detrás de un concepto de humanidad abstracta la continuidad de la dominación, tanto como los persistentes intentos de interrumpirla desde abajo, sino que además nos desarma de todas aquellas herramientas mesiánicas y utópicas y también prácticas que hacen a la conciencia de la lucha. Por ello, el rescate de lo teológico al interior del materialismo histórico es un imperativo, aunque se presente en términos de un discurso secular como la marxiana sociedad sin clases ese elemento no deja de estar amenazado por el conformismo que está a punto de avasallarlo es su neutralización en la senda del progreso lo que desemboca en aquel estado mundial de desesperación que protestaba Benjamin en el texto del capitalismo como religión especie de espera apocalíptica que asoma detrás del rito del consumo, del lucro y del sacrificio ante un moloch que devora vidas en un festival siniestro y sin tregua ahora bien entre el mito del progreso y la religión del capital, ¿por qué es precisamente el cristianismo el suelo donde crece esta autotergiversación de la política y de la emancipación humana? ¿Por qué el culto a la mercancía se puede sobreimprimir tan homogénea y exitosamente sobre la religión cristiana? Benjamin pasa con total naturalidad de lo teológico a lo secular y viceversa, con una penetración que nos recuerda el método de Spinoza y de Marx. Para Franz Hinkelhammer, las inspectivas de Benjamin se integran también muy naturalmente en una discusión teológica y filosófica, notablemente crítica, entablada desde hace décadas por distintos exponentes de la teología de la liberación latinoamericana, quienes reconocen una clara separación entre el significado humanizante del cristianismo y su inversión en función del poder por la cual se reverencia a un dios trascendente que exige obediencia y justifica opresiones y conquistas. La tensión y conflictividad presente en la emergencia del principio medular en los orígenes del cristianismo, esto es, que Dios se hace humano, principio que es una herencia de la mítica judía contra la idolatría de la ley, sobrevivirá y dará su rostro a la propia modernidad occidental. Sin embargo, por su dialéctica con las ortodoxias, la inversión de este principio cuajó en la sacralización del mercado y del dinero y de todo el sistema institucional que le es correlativo. Como decíamos al principio, para Hinkgelamert la importancia de Marx no viene por una negación de la religión, sino por discernir entre los dioses que afirman la dignidad humana y los dioses, tanto celestes como terrestres, que fundamentan los mitos sacrificiales contra esa dignidad. La crítica de la economía política aborda precisamente el problema de estos fetiches, como el dinero y el mercado, que se experimentan con su presencia omnímoda porque fundan un tipo de objetividad que aplasta a los sujetos y es el sustento de todos los antitopismos. Pero para hickel el fetichismo también se expresa en las ciencias superpobladas de mitos incuestionados que construyen metafísicamente una objetividad teórica ejercicio de la abstracción y enajenación del mundo objetivo, convertido también en fetiche, que aplasta la experiencia con sus constructos ideales. Si para Benjamin el capitalismo es una religión puramente cultural sin teología, para Hinkelhammer en cambio se asienta en el marco construido por las ciencias empíricas. Estas son sus teologías. Por eso hace falta una crítica de la razón mítica para reconocer los mitos en los que estamos y discernirlos con expedientes críticos, ya que la ciencia es incapaz de percibirlos en su interior. Con Benjamin, Hinkerama afirma que el mito del progreso es desentrañable en el bloque de ciencias empíricas, laboratorio, tecnología y mercado. Ese conjunto produce la nueva magización del mundo. No hay sueños humanos cuya realización no prometan. A pesar de esos avisadores de incendios románticos y anarquistas que fueron levantando sospechas, sobre su carácter antihumano y antiutópico. De modo que la secularización es un campo problemático porque nos enfrenta, por un lado, al terminador del mensaje cristiano primitivo, tanto en la figura del cristianismo imperializado como en las ortodoxias posteriores, que sedimentan a la religión del capital. Pero, por otro lado, leído como tradición popular rebelde con ropaje secular, este mismo proceso alumbra un pensamiento crítico que recupera la sacralidad del ser humano ese que irrumpe enarbolando el anhelo de una plenitud imposiblemente presente, se asimila al mesías benjaminiano, que instala en la identidad individual un ser con nosotros, para cuyo postulado racional práctico reza asesinato suicidio. O bien, la locomotora del progreso, si no se aplica a tiempo el freno de mano, desemboca en las catástrofe. El mito del progreso, el culto al dinero, la estetización de la política de la guerra la culpabilización imposible de expiar todos estos elementos con sus efectos políticos antimesiánicos, antiutópicos desembocan en el mundo que hoy se globaliza resultado de la totalización de la acción medio firme mercantil y de una objetividad sacrificial que no puede realizarse sino siendo abstracción de la vida tanto del hombre como de la naturaleza aunque de todas formas se nos han mezclado hay que decir aquí que aparecen a desarrollar metodológicamente dos registros. Por un lado, la crítica a la teología política, por otro, el discernimiento de los dioses, o crítica teológica. Quien dio una orientación conceptual decisiva a la primera fue, sin dudas, Espinosa, recogiendo el ideario de la heterodoxia plebeya y de la ilustración radical presente en su tiempo. Pero su complemento, el discernimiento de los dioses y de los mitos, en la senda de la crítica de la religión de Marx y continuada por Benjamin, resulta hoy indispensable como arma para enfrentar algo que el concepto de secularización simplemente neutralizó. La forma en la que nuestra sociedad acepta, voluntaria y mediante, la inmolación de la vida en el altar de los dioses. Algunos de estos pequeños laboran en tareas agrícolas, ya sea sembrando las tierras propias o cosechando los frutos de grandes terratenientes. Otros se hacen cargo de los animales pertenecientes a la familia, alimentándolos con granos y restos de comida y basura, o bien llevándolos a pastar a las montañas cercanas. Hay niñas que ayudan con el trabajo en los telares y muchachos tan solo un poco mayores que fabrican ladrillos. Algunos más cortan leña o tallan alebrijes en trozos de madera. Y otros, sobre todo en el caso de las niñas, ayudan con las tareas de la casa y se hacen cargo del cuidado de sus hermanos. Aunque sus actividades son variadas, todos estos chicos tienen algo en común. Según dicta la sinopsis oficial de la película, al heredar las herramientas y técnicas de sus ancestros, estos niños también han heredado la miseria generación tras generación permanecen cautivos en un ciclo de pobreza heredada. Así descrita, en términos que debemos llamar empíricos, ¿qué interés podría tener la vida de estos pequeños para la filosofía? ¿Acaso no se ocupa esta de ideas y conceptos en su forma más pura? ¿No es lo propio de ella permanecer en el nivel de la abstracción y formular para pensarlas de manera abierta preguntas consideradas teóricamente relevantes? La teoría crítica, heredera, valga la repetición crítica de la filosofía moderna, el psicoanálisis y el materialismo histórico, es un campo fecundo de pensamiento para plantearse interrogantes que, sin abandonar el horizonte de lo teórico y la discusión conceptual, tomen en cuenta la experiencia de los sujetos históricos para seguir reflexionando. No se trata de individuos particulares, aunque sí también se trata de ellos, sino de esclarecer, de poner ante los ojos las estructuras conceptuales y las relaciones sociales prevalecientes en una imagen del mundo que parece no tener fin. ¿Cuáles son las alternativas para estos niños del campo mexicano? ¿Hay salido del sistema de producción capitalista que hace ya muchos años describió Marx y que nos tiene a todos sometidos ante su voracidad? ¿Será, como dicen algunos, que el trabajo infantil que aquí se muestra solo debe entenderse como explotación en el contexto del capitalismo y que fuera de él se trata más bien de cooperación familiar o comunitaria? En nuestra búsqueda de posibilidades, en lo que sigue intentaremos pensar la infancia, tomando como punto de partida la película, con base en las reflexiones de Walter Benjamin en torno a asuntos vinculados con los niños. De igual manera, intentaremos mostrar que desde la perspectiva benjaminiana la infancia es un tema de profundo interés filosófico, en sí mismo, sin duda, pero también en relación con el proyecto que busca construir un concepto de historia distinto de aquel fundamentado en la noción de progreso. Detengámonos, pues, para empezar, en el título de la obra, que hemos retomado para nombrar este texto, Los Herederos. ¿Quiénes son los herederos? ¿Qué es heredar? ¿Qué es, en todo caso, la herencia? El diccionario de la lengua española de la Real Academia, también española, define el término herencia, proveniente del latín a herencia, como uno, derecho de heredar, dos, conjuntos de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios, 3 rasgos o rasgos morales, científicos, ideológicos, etc., que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. 4. Rasgos y circunstancias de índole cultural, social, económica, etcétera, que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. 5. En términos biológicos, conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de los progenitores. Con base en esta definición, Podemos concluir que los herederos son aquellas personas que, por línea de descendencia, reciben de sus antepasados una serie de rasgos de diversa índole: características físico-biológicas, ideas, sentimientos y concepciones culturales, <coughs> costumbres y marcos culturales que orientan su modo de pensar, habitar e interpretar el mundo, objetos y posesiones que generación tras generación pasan de mano en mano. Si pensamos a los niños protagonistas del documental como herederos en este sentido, estaríamos diciendo que así como han heredado los ojos, la boca o el cabello de sus madres y padres, así también heredaron, junto con gustos, tradiciones y oficios, sus condiciones materiales de vida. Sin posibilidades claras de transformación, parecerían no tener más alternativa que reproducirlas. De esta forma, estos niños, en su carácter de herederos, estarían condenados a reproducir sin más opción, la historia de las generaciones previas. Pero, sin cambio, quisiéramos pensarnos desde otro punto de vista, ampliando su horizonte de posibilidades, podríamos echar mano de uno de los textos que en torno a la infancia escribió Walter Benjamin. Se trata de un breve artículo titulado Una pedagogía comunista, escrito en 1929 después del encuentro de aquel pensador con la filosofía marxista y marxiana, según distinguen algunos. En dicho artículo, que funge como una especie de reseña o crítica de un libro sobre la educación proletaria, Benjamin dice lo siguiente, la burguesía ven su prole al heredero, los desheredados ven en la suya auxiliadores, vengadores, liberadores. Esta idea entra en contacto a nuestro juicio con una de las sentencias más conocidas de toda la obra benjaminiana, prefigurándola, aquella que en, las tesis do, en la tesis 2 sobre el concepto de historia se refiere al encuentro de generaciones. Un secreto compromiso de encuentro, escribió Benjamin, está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra, es decir, éramos esperados sobre la tierra, también a nosotros entonces, como a toda otra generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la que el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos. No se trata en el pensamiento benjaminiano de buscar la salvación de las generaciones futuras, sino de nutrirse, en palabras del filósofo judío alemán de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados. No son, por tanto, Propiamente los niños, quienes en la opinión de Benjamin necesitan a los adultos, como pretende la pedagogía que en el primer texto citado llama burguesa, y que tiene por lema, los niños nos necesitan más que nosotros a ellos. En contraste, desde su punto de vista somos nosotros los adultos, y aún más las generaciones ya idas, quienes necesitan, necesitamos a los niños pues del mismo modo que a nosotros nos ha sido dada esa débil fuerza mesiánica que podría permitirnos hacer justicia en justicias pasadas, asimismo a los niños se les ha conferido su propia fuerza, también débil, para redimir aquello que no hemos podido rescatar. Así lo expresa Benjamin en un fragmento en torno al concepto de historia, que no forma parte del borrador enviado a Greta Adorno. Si hay una generación que debe saberlo, es la nuestra. Lo que podemos esperar de los que, ven, de los que vendrán no es que nos agradezcan por nuestras acciones, sino que se acuerden de nosotros que fuimos abatidos. La revolución rusa sabía de esto. La consigna, sin gloria para el vencedor, sin compasión con el vencido, es radical porque expresa una solidaridad que es mayor con los hermanos muertos que con los herederos. ¿Qué gran responsabilidad pesa ahora desde nuestra lectura de estos fragmentos sobre aquellos niños? De herederos, en el sentido de continuadores, han pasado a ser actores de la redención de las múltiples, casi infinitas por incontables, injusticias a las que sus antepasados y ellos mismos han sido sometidos y siguen siéndolos sin pausa. Para tenerlo claro, basta tener en mente otras palabras de Benjamin. Aquellos que nos recuerdan que tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer. La fuerza mesiánica de por sí tenue parece debilitarse todavía más si la depositamos en estas niñas y estos niños que en medio de la opresión no encuentran fácilmente alternativas. No es algo así lo que nos dice el sistema cuando desaparecen jóvenes estudiantes que intentando construir otro presente para sus comunidades de origen, buscan formarse como maestros rurales? ¿No es eso lo que repiten los agentes del gobierno al negarse a indagar o a informar lo que ya saben sobre lo que en realidad ocurrió hace casi un año en la ciudad de Iguala? ¿Qué pueden hacer los niños? ¿Qué podría haber en la infancia que permita oponerse a esta concepción de la historia? la cual muestra los hechos y sus verdades históricas como inevitables, irreversibles, continuas, en pocas palabras, tendientes al progreso. Leyendo las reflexiones de Benjamin en torno al concepto de historia, nos encontramos con una propuesta metodológica que busca romper con la idea del tiempo que sustenta aquella visión. En el fundamento de la historiografía materialista, formula Benjamin, hay un principio constructivo. Propio del pensar, no es solo el movimiento de las ideas, sino igualmente su detención. Cuando el pensar para de golpe en medio de una constelación saturada de tensiones, provoca en ella un shock que la hace cristalizar como monada. El materialista histórico aborda un objeto histórico única y solamente allí donde ésta se le presenta como monada. En esta estructura, reconoce el signo de una detención mesiánica del la crecer. O, dicho de otra manera, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado crítico. Si pretende encontrar estas cristalizaciones en las que el siglo entra en una relación constelar con el ahora, al materialista histórico se le presenta una tarea única: cepillar la historia contra él. De lo que se trata es de abrir a contraflujo el camino trazado por la historia lineal, homogénea y vacía como su tiempo para encontrar los restos de acontecimientos que, siguiendo la lógica del discurso oficialista, han quedado o deben permanecer en el olvido. Tal es el modo de actuar de Benjamin como filósofo, y tal es también su hacer en tanto trapero, pescador de perlas y coleccionista. Mas ese es también, de alguna forma, el modo de actuar de los niños. ¿O es que no hacen algo similar los chicos cuando juegan? ¿Acaso no descubren entre los escombros, residuos y fragmentos materiales para construir su propio mundo lúdico? ¿No se sienten atraídos por objetos que con el paso del tiempo han perdido todo valor o utilidad para los fines de la historia entendida como progreso? En terreno de construcción, uno de esos aforismos o imágenes mentales que conforman dirección única, encontramos el siguiente fragmento. Los niños tienden de modo muy particular a frecuentar cualquier sitio donde se trabaje a ojos vistas con las cosas. Se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la construcción, jardinería, labores domésticas y de costura o carpintería. En los productos residuales reconocen el rostro que el mundo de los objetos les vuelve precisamente y solo a ellos. Los utilizan no tanto para reproducir las obras de los adultos como para relacionar entre sí de manera nueva y caprichosa materiales de muy diverso tipo gracias a lo que con ellos elaboran en sus juegos. Los mismos niños se construyen así su propio mundo vegetal, un mundo pequeño dentro del grande. Aquí encuentra Sidero el interés benjaminiano en los temas de infancia. Explorado explícitamente a partir de 1918, tras el nacimiento de su hijo Stefan, el gusto de Walter Benjamin por los asuntos vinculados con la experiencia que del mundo hacen los niños, lo acompañó, lo acompañó de ahí en adelante hasta el final de su vida. El juego, los cuentos de hadas, los libros infantiles, los recuerdos de infancia y otras figuras de la niñez, son traídos a cuento reiteradamente a lo largo de su obra, pues la mirada infantil se muestra a ojos de Walter Benjamin, o al menos así ocurre desde nuestra lectura, como una mirada cercana a la del historiador materialista, aquel que en las tesis, en palabras de Benjamin, aprende la constelación en la que ha entrado su propia época con una muy determinada época anterior. Funda de esta manera un concepto del presente como ese tiempo de ahora en el que están incrustadas astillas del tiempo mesiano. Algo parecido, pensamos, ocurre en el juego de los niños lo mismo que en una de sus formas predilectas, el coleccionismo, uno de tantos recursos que a juicio de Benjamin están a la mano de los niños para renovar lo antiguo. Y es esta cercanía entre el historiador materialista, el coleccionista y la infancia, que, lo que nos permite cerrar nuestro texto con una idea distinta de la herencia. La herencia, relata Benjamin en Desembaro, mi biblioteca, es en realidad la forma más convincente de formar una colección, porque la actitud del coleccionista frente a sus libros surge del sentimiento de responsabilidad que liga al propietario con su dominio, siendo por lo tanto en el más alto sentido la actitud del heredero. Así pues, los herederos no son, desde la crítica benjaminiana, meros reproductores mecánicos de historias antiguas, sino que son también, o pueden serlo, quienes asumen su responsabilidad con las generaciones pasadas, con la mirada de un adulto niño, presta a reconocer en las ruinas del ocido posibilidades para construir un presente renovado.